Muy buenas chicos, os traigo una cosita nueva para el canal, por si, bueno, para cambiar un poco de aires, para cambiar un poco de juegos, ¿no? Pues he pensado en el Far Cry, que ha salido hace nada. Y me han dicho cosas buenas del juego y que, bueno, se puede probar. Yo lo estuve mirando un poquito a por encima y la verdad es que la historia me, me, me, me, me impactó un poco, ¿no? Bueno, me gustó, me gustó, me gustó. Y bueno, pues nada, que espero que os guste y nada, vamos para allá. A ver, vamos a hacer nueva partida y vamos a poner modo normalito, ¿eh? ni muy fácil ni muy complicado. A ver, vamos a ponemos. ponemos. Venga, chicos, si, sí. si todo el personaje no lo vas a ver, ¿eh? vas a jugarlo solo. Los datos guardados, sí, sí, sí. Que hicimos una prueba de sonido y todo que funcionara y por eso está la partida, que no penséis que yo ya he jugado, eh? soy el vejecito como vosotros bueno puede ser que alguna ella lo haya jugado pero por la mayoría que no Montana a ver qué nos dicen el país del gran cielo qué bonito ¿no? oh, estos gráficos mío ni qué aún me asombra su belleza quizá por eso no vimos cómo aumentaba la violencia qué hace este míralo no lo entiendes. Nadie se tomaba en serio a esta gente. Eran distintos. Religiosos. Violentos. Era una puta ¿Qué? La caída es inminente, hijos míos. ¿Lol? ¿No? ¿Con, ¿Con armas a la, la iglesia? ¿Esto qué coño es? Con la emisora de radio. Poco después controlaban a ah, la con hojasos, eh? un estado religioso. Y justo aquí, en nuestras narices, nadie puede ayudarnos. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Estamos solos. Uy, uy, uy. Mero. No Jefe. Si no. La gente no quiere creer que estos grupos existan. La gente está asustada y querrán hacernos daño. Ahí con no un, un móvil grabado, eh. Aquí. Full HD, loco. Y nos mira, mira. Se las gafas a los bad bunny, eh. <ríe> no lo que es. ¡Hostia! Han pillado, pillados! ¿Quién? Su líder. Yo ese, este, este, este, este. El, el daddy. Los moradores del exterior están... Qué puto loco, tío. No oh. cree. No tienen fe. No. no. no. En ti no tengo fe. ¿Qué? ¡Hola! Hostia, empieza durillo, ¿eh? Venga, para tu casa, guapetón. ¡Hola! Oh, puto sectario los cojones, macho. A ver, ¿qué pasa? Mira, loco. ¿De mustache? ¿Qué pasa? Mira, loco. una estatua y todo! ¡Qué puto loco! Joder. Eh, tiene buena pinta, tiene buena pinta. De momento, de momento. Bien. Qué bueno, tío. Ahorita más show. Macho. Uy, uy, uy, uy. Se está haciendo que caquita los, que se los se pantalones, se eh. No es alguien con quien convenga jugar. Nos hemos enfrentado a otras veces y no siempre hemos salido bien. Algunas veces es mejor dejar las cosas como están. Bueno, el culito para algo Cerradito, cerradito sí sí mira tú te no son los huevos macho, anda que... yo me metería allí, flipando nada, que quería una Big Mac, con doble de queso que bueno no, pero claro el Marshall este, de los huevos, vamos no, no, no Sí, sí. Sí, sí. que vendrás tú, eh? No, ah. so Soy novato, ¿no yo? Soy el novato, tío, Me ha unos años pero ahora están armados hasta los Hijos de tío. Tienes miedo, ¿serio? Míralo, Marshall ahí los tiene Ole tu huevo, Marshall No sé por qué, no sé por qué Pero Marshall tiene las de primero No morir, ¿sabes? El típico de las pelis del que siempre muere, pues Marshall va a ser Uno de ellos No, no, no, Marshall ahí Con sus huevos ahí, venga, dale, dale Claro que vamos ahí No no vamos ahí? Venga, dale Vaya cara, los pilotos en plan No, no lo veo Hostia, putos hectarios, tío. Una puta cabra, tío. Eh, pero mola, la, la temática está bien, está, está, está bien. Nos podemos ¿Eh? quejar, eh. Ahí? Sí, Para ser de Bugisoft? Sí, no damos ¿eh? sí. Voy. Muy bien, ahí, ¿eh? Sí, lo rezarás al padre, ¿eh? pasa. Y adivina quién no va a cumplir ninguna de las tres. Venga, va. Comienza por M y acaba por Marshall, o sea. <ríe> no es spoiler, ¿eh? Yo no lo he visto, es porque me, me lo intuyo, ¿eh? Vamos a ver, vamos. ahora supongo me dejarán jugar, ¿no? Sí, a ver, vamos a probar esto. ¿Eh? Equipa tu arma nueva en cualquier... No nos separemos. Ah, tengo la arma aquí ya. Ah, no puedo desenfundarla. Vale, vale, vale. vale. Bueno, vamos. Ahora que nos vemos por aquí. ¿eh? Oye, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, me voy, me voy, me voy, que no me dejan sacar la arma. A ver... Bonito, bonito, el helicóptero. ¿no? Y esta fogata, míralo. O sea... Una loca, no le que explota. Yo me... ¡Voy, coño, pesado! ¿Qué tiene por ahí? ¡Eh, eh, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy! Me van a dejar el culito como Marshall. Vamos, vamos, vamos, vamos. Tranquilo, tranquilo. Ya voy. Yo quiero sacar la arma. ¿Qué no me dejas? Perro. ¿Eh? Hablando de perros. Qué mona. Cuchi, cuchi, cuchi. Mete la mano, mete la mano. A ver qué te hace el perro. Mira. Ah, no nada. A ver si nos duchamos, eh Hola, me llamo Make ¡Yo también! ¡Ven para acá! ¡Holo, holo, hola, hola, qué violento, ¿no? ¡Hola! ¡Holo! Vale, vale, me voy Me voy, A ver qué hago ¡Madre! ¿Qué es ¿Are you ready for this? Padre tranquilo, que que tranquilo, eh, ch, tranquilo. Vamos, novato, acabemos con esto de una vez. ¿eh? Sí, Vamos. Vamos a ver qué nos dicen. Marcha. Si es sí, ahí sí, estamos. Con calma. Segunda vez que nos dice a las normas, eh. La Segunda Púbrenos. vez. No digo nada. No dejes que entre nadie. Novato <risa> ¿Conmigo? Voy. ¿Y tú? Que me ¿Tú? llamo ¿Tú? Worka Workers, por los amigos. Una tontería. O Calma, serio. Tu nombre va a salir en los periódicos. Apunta, ¿eh? En andar... Yo no sé, guapa. Luego nos vemos. Algo viene. Lo notáis, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Marshall, que está ahí mirando, Qué locos, tío. No sé, pero. A ver, iglesias tendrán a saco, pero duchas veo que pocas, eh. <ríe> También lo digo. Eh, la pantalla acá de 55 pulgadas, que no falte, eh. Ah, mira, se levantan para mí. Parezco importante. No, no. Eh, está todo bueno eh, el tío, ahí. Mira, primera norma a tomar por culo Venga Mira la cara de loco que tiene el pavo. Mira, mira, mira Silia sí, Eh, vaya bíceps, tiene ahí como Algo apuntado, ¿no? La receta de los kerps de ayer noche ¿Quieren Ay, ay, ay, uy, uy, uy, uy, uy. Hostia, puto sectario, dijo puta, eh. Los tiene todos ahí como. Tranquilos. Esperábamos este día. Estamos preparados. Puto loco, tío. Y dos. Este tío le dice a uno, hazme una mamada y. y, y, y, y se lo hace, eh. Imagínate lo, lo sumiso es que los tiene. Impresionante, tío. Brutal. Venga, estaba a duchar un, un rato, coño, pero ya. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes sí. de con voz de trueno. Che, sí. ni mira. También... Y yo miré... Claro. Y vi... Un caballo blanco. Hostia, puto loco, tío. Eh, pero los de atrás también son protas, eh, creo. No lo vas a ver. Esposa este hijo de puta. Eh, esa lengua, ¿eh? Dios, no dejará que me llevéis. No. Lust. Hombre, si el juego va de ti no, y te arrastramos ya a la primera parte, a ver, no sé, no. Hay algo que no me cuadra, ¿eh? Venga. A arrestar. Venga. A veces lo no más razonable Voy a subir una foto en Instagram con esta frase que pone hecho F6. Filosófico. Vamos. Venga. Yo no puedo hacer nada, ¿eh? Solo tirar. Para adelante, para atrás, para pa atrás. No, para atrás, no, para adelante solo. A ver. A ver, los gráficos están curraíos, ¿eh? Tengo que decir que está muy bueno. No. No, si ¿Sí no puedo, ¿Qué me tengo que salir, payaso. A ver, no entiendo... Eh, 40.000 personas. Mira, no saques la arma y tú como tonto la sacas. Marcha más mal. Pero no entiendo, como 40 personas aquí... Armados hasta las trancas. Que somos tres perros. No nos matan, no lo entiendo. Soy un Marshall, soy Marshall, que ha he dicho. Toma, para eso, toma, a tu casa. ¿Lo sabes? Ah, ya tardaba en disparar. Hostia. Hola, que putos locos la gente está. Hasta... Pero está. Hola. Sí, sí. Se ha trinchado Hola, estoy lleno de sangre. Está bien, está bien. No jodas, ya está. Ni dos minutos de vuelo ha durado. Nada. No vamos a decir nada. ¡Míralo! Guapetón. ¡Ah! ¡Qué casualidad! ¿Eh? Que el payaso este no está. ¿Y el sheriff, por cierto? Lo hemos perdido, ¿no? Ya no está el sheriff. ¿no? ¿Cómo va esto? ¡Ahí que le llego! que llego! Venga... ¡Ostras, no ¡Oh! ¡Hostia, qué susto me ha dado! ¡Perro! ¡Míralo! ¡Oh, qué loco, tío! En las gafas están cholas, ¿eh? Tengo una puta cabra loco. Ya, ya, lo he visto que nos detenemos a marcha que no lo entiende estas cosas. ¿A ¿Qué le dice? ¿La Big Mac? ¿Para cuándo? Dile, dile. ¿Qué? Todo va perfectamente. Está compinchado. que llamar nadie. Venga pa tu casa. ¡Qué fuerte! hola ¡Fuerte, tío! ¡Hala! ¡Pinta bien, eh! Bajo la sombra de sus alas. ¡Qué guapo! ¡Hala, oh, pelo! <risa> ¡Qué fuerte, tío! Está guapo, me encanta, eh. Me está gustando mucho, ¿verdad, ¿eh, la historia? La caída Y cogeremos lo necesario. Conservaremos Sí, sí. Nuestro. Estamos un poco jodidos, ¿eh, marchado, guapetón? Ahora, ¿dónde tenemos los huevos, eh? Sí, sí. Nosotros, ¿sí? También. Se escucha flojito, ¿eh? Se sí, viene. Bueno, creo... Creo que ahora... No, no creo nada. Venga, eh, menos. ¡Marcha! ¡Te toca! ¿Tienes que, ¿tienes que no, ya... Vale... ¿Y tú qué? Novato, ¿no te sueltas? ¿O ves el panorama cómo está? Jodío, ya lo ves... Ahora, ¿eh? Después de 5 minutos de aquí... Vayas. ¿Te ayudo un mapa? Un... No sé... Uy, venga, dale... Me tengo que ayudar yo, ¿eh? No jodas, ¿sí o no? ¡Sí o no! A ¡Ah! No han dado, eh. Oh, vamos, ¡ah! Tira, tira. ¡Corre, cobres! Tengo armas, no. Ah, ya no tengo ni pistola. Erro Vale. Ole, como un por ahí. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Mate? ¿Uf, no hay nada más? Cor Cor no sé para dónde tengo que ir ahí. Hay lucecitas, ¿no? ¿Que sí crack? era? Claro que sí, A ver, ¿quién nos dice? En vez de extracción, si cuando con un enemigo, vale, es el indicador y luego lo típico de asesinar, te cerca y lo matas, bueno, es fácil, de momento y sí, ¿no? Bueno, vamos... A ver, vamos a ir a un poco sigiloso, ¿no? O sigiloso y para adelante, como la delicante, venga. Vamos a ir primero aquí vale, ¿Eh? Un perro ahí, ¿eh? Eh, acciones Sí, sí Hola, Hola, bien, Ven, ven Hay uno ahí y dos ahí vale. ¿Cómo lo hacemos? ¡Ay! Pero quiero ir a Lutera, eso primero, ¿eh? Break Toma. ahí, voy, ahí, voy, ahí voy. Me la he jugado un poco. Toma, a tu casa. está? ¿Ya? está. Saquear. Vamos a ver qué tiene este. Saquear. Aquí tiene que haber algo más guapo, ¿no? Saquear. saquear. Y el otro, ah, ya está, ¿no? Aquí tiene que haber un armuque ahí, guay, ¿no? Que hay un barril, esto sí, supongo que le. le pegas, ¿no? Vamos, oh, va, vamos a saludar la casita esta y vamos y directa, así nos... No, no nos liamos, va. Esto que no es un tronco. Tengo un mate. ¡Ole! Como un profesional ahí, eh ¿Para qué, ¿Para qué poner puertas? ¿Total? ¿Podemos entrar por la ventana? Otro, otro. Madriga ¿no? Voy, sí, sí Te voy a encontrar yo primero a ti Oh, Luciana, es que bonito Está bien, está bien Sí, sí pues el Marshall lo tiene cerrado los ojos, eh. Está cagadito el Marshall. A ver si hay alguien por aquí. No hay. ¿eh? Nah. Coge, coge. Coño, que he cogido. De coge de todo, macho. Pero de nada, en verdad. Ah, no. Esto no, eh. Nada. No hay nada. ¡Toto! A ver la puerta. Míralo. Y este que lo han matado. Un coche, Torele. Tenemos que ir a hacer la misión. venga, va. Ah, no te líes. Ah. ¡Cinemática! ¡No! <risa> no. Ah, es el Marshall, es el Marshall, es el Lo siento. Pensé que te tenía. No, no. Vamos. ¿A dónde vamos? a la puerta? Las dejas abiertas. Registra la sala. Has estado aquí 20 minutos y no te ha dado para registrar la sala. Machal, vamos mal, eh. Oh, Dios. Ponme el cubata. ¿Qué? Sí, dime. Joder. Míralos. A ver. Vamos a acabar con toda esta familia. Por Sin qué? Excepción. ¿No? Putos Vamos a salir de esta. Venga. Pero antes de nada... Esto para mí. Esto para mí. Toma. Ay. Ay, me gustas. Ah. Haremos esto. <ríe> Sopla. Una carretera. La pillamos y ponemos rumbo al noreste. Ok. En pocas horas... Regresamos aquí con ahí. la guardia nacional al completo y nos encargamos del resto de esta. qué bien vale. Yo voy a tiro dos, o sea, a tiro limpio, eh. A mí. Están dentro. No me habrán tirado una granada ahí. ¡Quiero jugar! Ahí, ahí. ¡Eh! ¿Y esto? Pétano. Y esto también, ¿no? Ay, La cabecita. Venga. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Y el pavo ese? ¡Ah, ah! el cochecito! a uno Venga. No sé qué voy cogiendo, pero salta. ¿Por aquí no saltas? No sé, llaves. Bueno, espérate. Venga. ¡Ve! Vé, ¡Velo! Ahí te vendas aquí, muy bien, perfecto. Pero puedes saltar ahora. Venga, dale. ¿Dónde vas, perro? Echa para acá. Míralo. ¿Me dejas sin mí aquí? Tirado, vendido Delante. ¿Dónde está? Hostia. Pero esto lo atropellas, tonto. ¿Estás bien? ¿Qué nos dispara? Si no fuera por ti habría muerto. Ya. Tenemos que volver. Carneros... No sabemos en quién confiar... Anda, hostia. La no, Nancy... Oh, no. Suena la muñeca... No, no. No, oh, sí, baby. Ve, ve. Venga, uno menos... Venga, menos... Este, estoy, estoy, estoy Tonto, Venga. No, Venga. No veo. no veo. Venga. ¿Y lo que condice? Venga. A tocar, cómo que no. Hostia, hostia, hostia. hostia. Que Vale, esto nos va a seguir, ¿no? Pero a ver. Joder, macho, qué chungo esto. eh ¿te estás quieto Vale, a ver. salvo mm... Usar botiquín. Primero botiquín, luego hablaremos, eh. Mapetón. A ver. Recoger dinamita, vale, vale. Y ahora supongo, pero si he recogido dinamita, tío, no jodas. Ah, vale, vale. Ah, va, venga. A curarnos. Oye, uy, uy, uy, uy. oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, Hostia, eh, lo. Oye, oye, oye, uy, uy. uy, uy. Córate. Vale, puesto modo chungo, ¿eh? Esto, ah, para toda casa. Basta, esta era. era. no era. era civil. ¡Hostia! ya, ya, tranquilo, tranquilo, no me estreses. ¿eh? Uh, oh. ¿Y esto? ¿Lol? Tú estás cana. Eh, Estoy eh, flipando. ¿La que está leando, no? ¿Dónde? Voy. Esto es una ¡Oh no, no, no! ¡No ¡Por Cristo! ¡Cuidado! Bueno, ¿me dejas curarme? Ah, vale, ahora es cuando. Vale, vale puto locos, tío. La que están liando para dos perros, ¿eh? O sea, es impresionante, ¿eh? Mira, vamos a ver una cervecita ahí. Pues nada. Muy bien, y me dejas aquí, ¿no? Perfecto, tío. Tú sí que eres un compañero. Bien, bien. Te he dicho que no te tomase la cerveza. Y tú mira. Vamos, oh, se acaba. Míralo. Pero. Mira, Marsal. Ya, ya. Toma. Opción para ti. Este, míralo. ¿Qué es este? Buscar el otro. ¿Viste? ¿Fiera? ¿Máquina? ¿Mastodonte? Gracias a los reyes, esta máquina. Dar gracia, día que ayer, ayer, ayer, madre que queice, mía. todo lo que os he dicho se ha hecho realidad. todo lo que os dije se ha hecho realidad. Ver, sí. las autoridades okay. que intentaron alejarme de vosotros ahora están bajo el amoroso abrazo de mi familia, excepto uno. ¿dónde estamos? vamos a ver, vamos a ver. Está poniendo interesante el juego, ¿eh? A mí me está gustando, me, me mola. Estoy amarrado haciendo cosas malas, ¿eh? Ahí contra la pared me estás poniendo Bueno. Wow. <risa> es que estoy muy mal, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabes qué significa esa mierda? No, tío. bro, dímelo. Que todas las carreteras están bloqueadas. Ah. Se ve bien, bien, ¿eh? ¿Verdad? Se está viendo La bien esto. Que no podemos recibir ni emitir señales. Pero sobre todo que estamos jodidos. También, también. La maldita caída. ¿Tú te duchas, no? <risa> Tú tenés ducha, no menos. Vale. Llevan años. Mano, Esperando a que alguien aparezca. ...y cumpla con su profecía... ...e inicie su maldita guerra. Crack, crack, crack. Bueno, está claro que has peleado. Es un plan... <ríe> lo mejor que podría hacer ahora... ...sería entregarte. ¿Pero no lo vas a hacer? te lo Te lo digo yo. Falta el pero, dime el pero. Te la has sacado, eh. Quítate ese uniforme, hay Bien. que quemarlo. ¡Barro! Que eres un guarro. Ahí hay ropa limpia. Bueno. En cuanto te hayas cambiado, firme. A, verme. a ver si podemos. Arreglar esta situación. Sí, ¿no? Eh, hey, mola tatu, eh, está guapo, eh. Bueno, pues hasta aquí la primera parte. Ya habremos acabado, bueno, un poco lo que son cinemáticas, transacciones así, un poco más pesaditas de hacer y de escuchar y tal. Lo otro ya será más acción, que también será un poco pesadito porque, bueno, no pues sé es un poco repetitivo y tal, no sé qué formato aún puedo hacer porque claro, es un mapa muy grande, con muchas misiones, misiones secundarias, primarias, etc, etc, y no sé cómo enfocarlo para que esto no sea tampoco una saga de 40 vídeos, ni tampoco de 3 o 4, ¿me entendéis? quiero hacer un poco un mix, ¿no? y no sé, dejar vuestros comentarios, a ver qué os gustaría ver y tal y yo iré subiendo y a ver si entre todos, entre vosotros y yo, pues hacer como un formato, una fórmula de encontrar el equilibrio entre una cosa y la otra, ¿no? Y nada, pues yo me despido y nos vemos en el próximo capítulo.